Yo vivía dándole consejo a él, siempre mucho consejo, mi hijo, déjame estar en esa esquina eh, consumiendo vicio para que tú no tengas mañana que tú eres sacado de una libertad condicional que te sacaron. Entonces tú, eh, tape tranquilo. Y él me dijo, él me decía a mí, cada vez que yo le decía eso, que, que, no, que no, la familia no tenía que ver con los vicios de él, que ella hacía su vicio y que lo compraba su vicio y, y que. Pero que los dos vivían en lo mismo. Los dos vivían en lo mismo. Eh, son, son, son. son como quien dice hermano del mismo barrio y todo, y, y, y un, otro muchacho, porque el muerto es un muchacho también tranquilo, pero que consumía su vicio, también. fatidiaba a su familia también, igual que el mío, pero yo no le deseo mal lo que le deseo es que se entregue a la, a la autoridad, para que pague por sus hechos, es lo que tiene que hacer, entregarse, por la vía que él crea conveniente, que se entregue, que me diga a mí, que me llame, o que llame su mamá, o que llame su familia, que llame a un vecino, por ahí no importa quién sea, y que se le entregue a la autoridad. Eso es lo que nosotros deseamos, que él se entregue. Porque él no puede dar prófugo, porque sea hoy o sea mañana, él va a pagar por sus hechos que hizo. Eso es todo lo que tengo para decirle a la prensa.